Muy buenas, picachitos y picachitas. Ana, no sé si quieres deciros algo. Sí, bueno, ya veis, está con, el, está con el gorrito este que no caga. Está todo el día con el gorrito. Es Vamos... Que es super... Perdón, eh, pero es muy guay. Bueno, una vez debido el café, darle like, compartir los vídeos y... Ya sabéis cómo es, tenéis la lista de reproducción en el comentario fijado. Ya sabéis que estamos haciendo las Mystery Box, también os lo vamos a dejar todo en los comentarios. Yes. Vamos a comentar una partida de estas de um, Pokémon Unite, esto lo vais a ver aquí abajo, mientras tanto. Vale, ahora me preguntaba el otro día, lo que hacemos normalmente es ir... Ahora es eh, medallas de fuego, o sea, medallas rojas y medallas eh, marrones con una conjunción de medallas de plata de acuerdo eso lo que me da es una velocidad de ataque muy constante aparte de que también me sube eh, el ataque de acuerdo pero vamos a estar centrados en eso porque los críticos de decididos son muy buenos y si tú vas con pañuelo vas con cinta y vas con las pesas eh, os puedo asegurar que con hoja afilada vais a ser una máquina de matar entonces simplemente tener en cuenta este tipo de medallas os podéis guardar este set de medallas de acuerdo como veis aquí en los objetos voy. Con cinta, voy con pañuelo voy con pesas. Recordar que las pesas eh, son hasta más 6, es decir, ese ataque sería aquí eh, 40, eh, 45 más 12, que serían 57, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, más las subidas de nivel de CDI -E, a una velocidad de ataque de 16,5 que va aumentando también conforme aumentas de nivel. Con tanto, nos vamos a centrar más que eso, que en los críticos, que podríamos utilizar el periscopio, pero bueno, en este caso no lo vamos a hacer. Sin más. O sea, me parece alucinante que en tres meses que llevas jugando... Eh, sepa, eh, o sea, ahora no me saques del ciduelle, ¿eh? Del, no, del, del, del, no, ya, lo... ya, ya, ya. Pero, o sea, pantalla de selección, es... la nueva pantalla de selección, que nos salen con los objetos. vale Nosotros vamos a jugar con nuestro Cidweye nivel 76 del mundo, ya estoy. Y jugamos con cinta, pañuelo, eh, pesas y ataque X. ¿Por qué ataque X? Porque con el ataque X lo que vamos a hacer es precisamente aumentar más estos parámetros de velocidad de ataque y de ataque, que serán en pocas partes de la partida Pero cuando nos veamos un poco saturados O contra dos o tres, nos va a ayudar bastante Aquí Ana está mirando como si como No, si no, quería, quería solo comentar Que, que si vosotros también jugáis al Pokémon United Y queréis jugar alguna partida O queréis encontrar a David Si lo seguís con el nombre de usuario Que es Final Boss barra baja yt, y si no pues lo, lo puedes encontrar. Y si el código también, que lo, lo tienes tú puesto por ahí también. El si no, os voy a poner el código arriba para, para que podáis encontrarlo. Vale, empieza la partida, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué nos encontramos, ¿de acuerdo? Estamos Yuhu. jugando en, en normal. ¿De acuerdo? Entonces la estrategia es, podemos ir arriba o abajo, esto, todo, pero no, cuando, normalmente cuando juego en normal, como el nivel no es tan alto, no aprieto tanto. Entonces lo que hago es, primero me cargo estos iPoms, que es lo más importante, eh, Ana los ve como simples monos No, no, no, no, ahí no, sí, llega, no llega no o sea, de... Llega a primera generación Bueno, la cuestión es que no, llegamos, llegamos Llegamos hasta nivel 4 ¿vale? Y ahora lo que tendríamos que hacer es recular Pero sobre todo no ser muy agros Porque eso nos, nos podría causar el hecho de morirnos al principio Y eso seguramente nos puede hacer perder la partida Tenéis que pensar que tenemos que llegar hasta el nivel 7 sin morir Si eso no nos pasa Seguramente las vamos a pasar un poco canotas. Entonces, como os digo, nosotros con el follaje y con el impresionar Que eso afecta a la velocidad del Pokémon bueno, tanto el atacante como el defendiente para movernos. Que bien me ha quedado esa frase, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión también me voy a farmear en la otra jungla. También. Eh, aprovechamos, eh, pero de momento Aún no hacemos eh, nada de pesas O sea, simplemente lo que hacemos es farmear nivel Farmear muchísimo nivel eh, Vemos aquí que ya han ido un poco de esto Y ya hago, hago la, la, la típica Del backtrack, voy, voy por detrás Que no se lo esperan, entonces empiezo A darles un poquito por el saco Entonces, aquí por ejemplo, podría sufrir bastante Porque Squirtle y Absol eh, son Pokémon Que me apretan bastante, pero realmente aquí mis compañeros Me han ayudado bastante, y aunque me veo bastante a Las canutas, utilizo el ataque X Para subir un poco, y hago mi primera puntuación, con lo tal ya tengo más 12 de pesas, entonces simplemente sigo subiendo de nivel, ahora lo que me interesa es no morirme porque me estoy arriesgando mucho teniendo en cuenta que hay un Charmander que va a subir a Charmeleon en nada y me va a matar, pero aquí como creo Dios, me imagino, utilizo aquel, los expliqué que la, la base tiene una hitbox que si os quedáis justo en la esquina ahí no molestáis y podéis marcar perfectamente. Bueno, yo lo que estoy haciendo aquí es proteger al Snorlax más que los Snorlax a mí, entonces lo que hago es atacar al combatiente para que no vengan hacia las bases, y la idea es sin pasarte, porque ellos están baiteando, y si tú vas a, a comértelos vas a acabar muerto. Entonces, ahora me voy a farmear otra vez jungla, voy a intentar subir nivel 7, porque me interesa tener a decidido ello cuanto antes mejor, y tener ya hoja afilada, ¿vale? y sombra vil para poderme desplazar mucho más rápido por el, por el, por el decorado Perdona una pregunta, es sí, una no. partida normal, no de clasificación y nada normal, de eso, ¿no? Normal, vale, vale. sí, porque aquí puedo explicar mejor las cosas es, es que las partidas de clasificación eh, haremos directos de partidas de clasificación ya cuando, cuando ya esté centrado, o sea, ya estoy de maestro pero realmente ahora me siento más como haciendo partidas normales o partidas rápidas estoy mejorando mucho las stats y me gustan mucho las partidas de clasificación lo que, lo que sí que veo con las partidas de clasificación y que me toca bastante la nata es que te puedes encontrar de todo entonces si no juegas con un equipo que si ya tengas prefijado y juegues con los comandos de chat y a mí me pone muy nervioso que tú estés jugando con los comandos de chat y escuches, Mariano, nos vemos o alguien fumando, o alguien lo que sea pues me asqueo mucho y sinceramente no utilizo el chat y eso evidentemente cuando ya estás a un cierto nivel eh, claro, estar en es contacto con tus, con tus compañeros o que te estén spameando todo el rato con el chat gracias, gracias, gracias es en plan, tío, vete a tomar por el saco ya ¿Sabes? Intenta jugar un poco O que se retiren a media partida que no tiene ni medio sentido Eso me ha pasado, una partida que la tienes totalmente ganada sí. Y se retiran porque sí La cuestión, ya somos nivel 9 Vamos, tenemos más 2 de pesas Ahora tenemos más 3 de pesas Esta base ya queda totalmente aniquilada Y nos iremos con Charmeleon a Con el Dread Now. Entonces lo que vamos a hacer es bajarlo vagi... rápidamente con la hoja afilada ¿Vale? Eso nos va a dar un plus de escudo Y un plus de experiencia cuando matemos Pokémon Y lo que hemos de vigilar aquí, por ejemplo eh, a mí lo que me preocupa más que nada son dos ataques, el de Absol, porque el de Absol te puede hacer un ataque que no se puede parar, y luego Charmeleon si me la va con Puño Fuego, complicado, y luego si utiliza, por ejemplo, el movimiento sísmico del, del Charizard, o sea, me voy a Cancún y me mata rápido. Entonces aquí como me interesa coger a Ludicodo para tener el, el plus de defensa, pero por ejemplo, yo ya sé que ese Charmeleon va a evolucionar rápidamente, entonces como te digo, me voy metiendo en un lado y en el otro, voy ayudando en las dos bases, voy balanceándome porque veo que arriba van un poco, eh, poco cascados. Entonces simplemente pues hago la misma técnica, me voy por detrás, pero bueno, como veo que hay 80 puntos en la base, lo que voy a hacer es intentar coger más puntos... Eh, para vaciar la base más rápidamente Porque si no, pues la podría ir vaciando de poco Pero sinceramente, teniendo más 5 de pesas Solo me queda un puntaje de pesas Que lo voy a conseguir ahora mismo Simplemente matando este, hago el puntaje de pesas Estoy a más 6, ya tengo el 10 reventado Solo me quedan eh, Subir a nivel 15 y darle caña Entonces lo que vuelvo a hacer es eso Sabéis que cada cierto tiempo vuelven a sparmear ciertos bichos Y normalmente por aquí Me suelo encontrar gente aquí que está un poco pillando ¿Ves? Esto también es otro de los que me puede Matar bastante porque es logro tiene un set de ataque que encima si lo pones con defensa, o sea, intentártelo bajar es un tanque brutal. Entonces, eh, si me lo hubiera encontrado a nivel 12, me hubiera reventado en medio segundo. Igual que el nuevo Pokémon que está rotísimo, porque tiene un montón de vida. Y bajártelo es imposible, o sea, no puedo ni yo solo... Pero es que con dos tampoco puedo. Entonces la cuestión es aquí, es ayudar a los compañeros, porque si os dais cuenta, macho que todavía no ha evolucionado, por tanto, significa que va bastante atrasado en la partida, porque, por ejemplo, este ya tiene a Garchon, va a nivel 9, por tanto, ha evolucionado. Snorlax va bien y Charizard sí que ha evolucionado. Entonces, en ese sentido, sí que vamos bien. Como os digo, a nivel 13 ya tenemos todos los ataques a más plus, pero esto que hago ahora no sería interesante en tanto que... Yo sé que es logro fácilmente con el surf y con, con la telequinesis me puede bajar rápido, pero bueno, me viene a ayudar mi compañero, me tira un poco para arriba, y aprovecho que él se va a curar para bajar 20 puntos más a la base. Acordaros siempre en las bases de intentar dejarlas a poco nivel, porque si las dejáis con mucho nivel, eh, no las podéis aprovechar. Bueno, aquí viene Garchomp, y a no ser que me tire la ulti, en, free, en principio va a ser fácil. Entonces, sabemos que si Rotom va a la base, y ahora mismo hay... 8 puntos, yo aquí no pinto nada, o sea, estoy de más, o sea, aunque ve veáis que estoy anotando, no estoy anotando porque es Rotom quien se ha llevado los puntos y, por ejemplo, esto no habría sido una jugada inteligente, lo que habría tenido que hacer es llevarla hasta 5 o a 3 o a 2 y entonces tirarle el Rotom. Bueno, la cuestión es que esto también lo hago mucho de, me meto los Pokémon del lateral, me hago la última bajada, esto en solo Q. Eh, no estaría pasando tan temprano, seguramente ya sería el late game de la partida, por eso las partidas normales van un poquito más rápidas. Aunque depende de, de qué partida solo Q, también va un poco rápida. ¿Te estás enterando del tema o no? Sí, no, no, estoy, estoy mirando porque me parece alucinante que, o sea, eh, está mirando, pero no está mirando, está en todos lados y no está en ningún lado. Y yo no me estoy empanando de lo que está diciendo. Sí. Pero bueno, no pasa nada, Entonces, está guay verlo. Con, con, con, con, con, la, con el plus del de, eh, de codo así como te gusta eh, Vamos a cogernos a no otra vez Y sin más, eh, lo único que tenemos que hacer Es el ataque este de Surf más Hidrobomba Más el, el movimiento Unite o sea, es porque está a nivel 9. Si no me hubiera metido una reventada, me hubiera quedado en mi casa 40 segundos. Porque aparte, a nivel 14, te quedas en base 40 segundos, lo que hace que tus compañeros se queden totalmente vendidos. Nos queda una base solo para, para, para aniquilar, ya que los compañeros han hecho el trabajo. Y si os eh, fijáis, yo ya estoy a nada, a matar a un Pokémon de estar a nivel 15 ya. Eh, se acerca el late game de la partida, quedan 2 minutos. Eh, podemos aprovechar el Rotom de arriba porque nos da tiempo físico, porque si veis está a 26 segundos, quedan 48 y eh, la cadencia de ataque que tiene decidido es suficiente, este ataque es, el de persecución es muy jodido para DCV, entonces bueno, yo vengo aquí, me quitaré la base o intentaré quitarme la base si no me vienen a molestar, ten en cuenta que hay dos dos en, en, en mis bases y sé que dos está tres estarán pululando por sus bases entonces me voy a por Rotom porque tengo tiempo para él, lo que pasa que aquí tendría que haber, no tendría que haber gastado la sombra y entonces voy a utilizar el ataque X o eso pienso que voy a hacer eh, para bajármelo si me ves, o utilizo el ataque X y fácilmente como veis estoy haciendo críticos de 575, 409, 409, 409 409, de manera tan rápida que Rotom se va de esta manera, ellos se ven presionados y el centro de la partida se queda totalmente eh, débil y abierto a que yo lo pueda hacer, en este caso sale Zapdos y como me pasa exactamente lo mismo, aquí el problema que no tengo es que no tengo el ataque X, pero bueno, estoy haciendo críticos de 427, no son 509, ves por ejemplo aquí me ha atacado con el, con el ataque final y aquí me, Garcho me podría haber bajado y con quien tengo que vigilar es con el Charizard que me puede hacer el movimiento, el movimiento sísmico y con el Slowbro. Pero bueno, ahora que ya tenemos abiertas las bases, simplemente eh, como veis eh, hay uno que queda vivo que es Slowbro porque va chetado de vida nos vamos corriendo las bases, anotamos y no habría necesidad de seguir atacando al, al, al rival. Simplemente ahora esto con, dos, con esta doble puntuación, porque sabéis que a los dos últimos minutos puntúas doble, eh, ya está. o sea Ahora si nos quedáramos, nos podríamos arriesgar a que todo el equipo se viniera abajo, y entonces vienen ellos y se hacen cada uno 100 puntos y entonces nos joden la partida. ves Y yo ahora estoy aquí intentando pipar para ver quién es el que tiene el Pokémon más grande y podría ser que nos fuéramos un poquito a donde vendría siendo donde Chanquete perdió el zapato, ¿de acuerdo? Entonces, ahora estoy rodeado de cuatro, pero claro, como hoja afilada tiene un alcance tan grande, pues me los puedo bajar fácilmente. Vamos, que va a superar. Sí, pero realmente esto en solo Q me habían reventado seguro, o sea... ¿Ves? Aquí, este ataque es una mierda, porque es lo que te digo, él utiliza tres rangos de ataque, y bueno, aquí le hago el knock-knock, ya en plan como, déjame pesado, porque aparte el knock-knock no lo uso para nada, porque me, me es mucho mejor la hoja afilada, que el knock-knock para atacar y me marco 100 puntos más porque me apetece. Teniendo en cuenta que sé que uno me va a venir a buscar ahora mismo, que es el Charizard. Que mira, date cuenta que le ha hecho el movimiento sísmico al otro. Si me lo hubiera hecho a mí, me hubiera ido a casa. O sea que aquí tiene una suerte que flipas. Entonces, él está con el movimiento sísmico, con el, el movimiento lineal ahí metido. Sigo bajándome gente y ahora ya es en plan: no hayamos perdido, hacemos lo que podemos y nos retiramos ya de una vez porque en total ya no podemos hacer mucho más. Pero, ¿cómo sabes que has perdido? Eso es lo que no, no, no, no entiendo. No sé o sea, ¿cómo, cómo sé que ganamos? No sé cómo se juegan estas cosas. Sí por, sí, por los puntos más o menos y por cómo están las bases y por los veces que han puntuado ellos y por cuan, cómo están de nivel ellos por, por cómo están de nivel y porque cada cierto tanto te va saliendo una anotación que te pone Sí, eh, ¿vas cambia, cambia todo y dices, ¿habéis Bueno, te, y con el no. Rayquaza cambia más, con el Zapdos no cambia tanto como veis, eh, reventada total, o sea, 734 no reventada, pero está bastante bien ¡Yuhu! Pero si os das cuenta, o sea, ha hecho 423 puntos, 17 eh, kills y 4 asistencias. No, no Pocas asistencias para mi gusto, pero si veis, siempre damos likes a los compañeros para agradecerles que están en las partidas y que nos ayudan. Y como veis, eh, ha sido una reventada porque he hecho 135.000 de daño. Eso es por los críticos y por la cadencia de daño. Esto os ayuda a subir el win rate, os ayuda a tener también en, energía y premios y os lo recomiendo mucho. Y sin más, chicos, nos vemos en el próximo Pokémon Unite, que va a ser más eh, centrado en cuánto me ha costado el Decido en sí. Este va a ser más rollo probando la build de Decidueye con pañuelo, eh, pañuelo, cinta y, eh, y, y pesas. Y pesas. Y pesas, ¿no? Y pesas. Y un abrazo Pejas. y hasta la próxima.